hola a todos y bienvenidos a danstein el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas las afines a ella en esta clase veremos operaciones de matrices tema muy importante en el manejo del álgebra lineal en esta clase veremos qué es la matriz inversa y para qué se utiliza y ejemplo de solución de ecuaciones de 3x3 para encontrar su matriz inversa, aplicando el método de Gauss-Jordan. No siendo más, comencemos. Definamos qué es la matriz inversa. Es aquella matriz que multiplicada por su original, da la matriz identidad, y se presenta como a la menos 1. A la menos 1 significa matriz inversa se utilizan para resolver sistemas de ecuaciones de dos o más variables e identificar sistemas de ecuaciones compatibles e indeterminados. Para ello se utiliza la matriz inversa. Vamos a ver un ejemplo de aplicación convirtiendo una matriz a una matriz inversa. Tenemos lo siguiente. Encontrar la matriz inversa de... Tenemos que A es 1, 1, 3, 1, 0, 1, 1, menos 2, menos 1. Como podemos observar, tenemos una 2, 3 filas y tenemos 1, 2, 3 columnas. Quiere decir que esta es una matriz de 3 por 3. Vamos a convertir esta matriz en su respectiva inversa. Para ello vamos a utilizar el método de gauss Jordan vamos a multiplicar esta matriz por una matriz de unos y ceros, esta matriz se le conoce como la matriz original, entonces ¿qué vamos a hacer, esta matriz la vamos a convertir a unos y ceros, vamos a hacer operaciones entre cada una de estas filas para que se conviertan a una diagonal de unos, 0, 0, 0 y sea similar a la que tenemos acá. Al modificar esta, también se va a modificar esta matriz. Y esta, el resultado de esta, cuando todo alcancen los unos y ceros, esta va a ser el resultado de la matriz inversa. Entonces vamos a llamar a esta fila R1, a esta R2 y a esta R3. Vamos a hacer operaciones entre ellas para que obtengamos esta matriz. Bueno, primeramente, vamos a reducir entonces que este 1 se parezca a la que está acá, que sería 0, o podríamos tomar que este 1 sea 0. Vamos a trabajar con la de acá. Vamos a convertir esta fila a que sea ceros. Para ello, voy a efectuar operación entre estas dos matrices. Voy a decir que esta fila o esta eh, la voy a restar con la de arriba, pues 1 menos 1 nos da 0, y esto se convertiría en 0, que es lo que me interesa, entonces vamos a hacer lo siguiente, R2, que es esta fila, le voy a restar R1, que es la fila de arriba, entonces vamos a efectuar esa operación, ¿qué tendríamos? R2 sería 1 menos 1, 0 menos 1, 1 menos, menos 3, 0 menos 1, 1 menos 0, 0 menos 0 y efectuamos la operación, 1 menos 1 nos da 0, 0 menos 1 nos da menos 1 y 1 menos 3 nos da menos 2, ya modificamos acá, ahora seguimos con esta, 0 menos 1 nos da menos 1, nos daría 1 y por último 0. Ya aquí hemos modificado este primer elemento. Ahora, vamos a convertir este 1 a 0. ¿Cómo lo podemos hacer? Miremos que esta es negativa. Si a 1 le restamos 1 nos va a dar 0. Quiere decir que si sumamos esta fila con esta, podemos obtener el 0 de acá. Entonces, hacemos lo mismo. R1 más R2. Vamos a sumar la fila 1 más la fila 2. Esto se convertiría en lo siguiente, 1 más 0, 1 menos 1, 3 más menos 2, nos daría 3 menos 2, 1 menos 1, 0 más 1, 0 más 0. Miren que los signos negativos no cambian, sabemos que más por menos da menos y efectuamos la operación, 1 más 0, 1 menos 1, 3 menos 2, 1 menos 1 y esto nos daría 0 3-2 nos da 1, 1-1 menos 1 nos da 0, 0 más 1 nos da 1 y 0 más 0 da 0, ya aquí hemos convertido este elemento en 0, vamos a continuar con este 1, vamos a convertir este a 0, para ello podemos restar con la fila de arriba, siempre vamos tomando la respuesta anterior, o sea Vamos trabajando con lo que nos está quedando. Entonces ahora a este le voy a restar la de arriba. Ahora tenemos lo siguiente. Vamos a hacer la operación de esta fila menos la de acá. R3 menos R1. Esto nos quedaría de la siguiente forma. 1 menos 1, menos 2, menos 0, menos 1, menos 1, 0, menos 0. 0 menos 1 y 1 menos 0. Convirtiéndose en lo siguiente, esto daría 0, esto daría menos 2, esto daría menos 2, signos iguales se suman, quedando menos 2, 0 queda igual, menos 1 y 1 menos 0 que pues nos va a dar el mismo número. Ahora vamos a convertir este elemento a ceros. Para hacerlo debemos hacer lo siguiente. Vamos a sumar este valor si lo sumamos, pero no nos cancelaría. Pero si multiplicamos todo por 2 y le cambiamos el signo, ahí sí podría afectar. 2 por menos 1 nos quedaría menos 2. Si le caemos el signo, quedaría positivo y al sumar se sí anularían. Entonces tendríamos lo siguiente. R3 menos 2 veces R2. Quedando así. 0 que no se ve, pero acá sería 0, menos 2 veces por 0, esto va a dar 0, todo numerificado por 0 nos tiene que dar 0. Menos 2, menos 2, que multiplica a menos 1. Menos por menos nos quedaría positivo, ya quedaría 2 menos 2, dándonos el resultado de 0. Menos 2, menos 2, paréntesis menos 2. Menos por menos da más, todavía daría 4 menos 2, pues nos daría 2 positivo. Acá quedaría menos 2 por menos 1, menos 1, menos 2 por 1, y 1, menos 2 por 0. Quedándonos, 0, 0, 2, menos por menos más, queda 2 positivo, menos 1 y menos 2, signos iguales se suman, quedando menos 3, y 1, menos 0, pues nos va a dar el mismo 1. Ya aquí, cada vez estamos acercándonos a tener una matriz de unos y ceros. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Este 2 lo vamos a convertir a 1. Para hacerlo, vamos a dividir todo por el mismo número. 2 dividido 2 nos va a dar 1, entonces vamos a dividir todo por 2. O sea que esta fila se va a dividir toda por 2. Quedando de esta forma, 0 dividido 2, 0 dividido 2, 2 dividido 2, 2 sobre 2, menos 3 medios y 1 medio. 0 dividido cualquier número siempre nos va a dar 0. Y esto se va a convertir en 1 y ese también. Quedándonos de esta manera, 0, 0, 1, 1, menos 3 medios, lo vamos a dejar como un fraccionario, igual 1 medio. Bien, ahora vamos a continuar Convirtiendo este menos 2 a 0. Podemos hacerlo sumando la de acá. No me sirve sumar la de arriba porque me afectaría este número. Entonces voy a tomar esta de abajo. Aquí no se me afectan los ceros. Entonces va a ser menos 2 más 2 veces esta fila. Entonces nos quedaría la siguiente forma. R2 más 2 veces la fila 3. Sería la siguiente forma. Teniendo esto. Esta parte de acá corresponde a esta matriz y esta de acá corresponde a la de acá. Vamos a efectuar esta operación. 0 más 2 veces por 0, menos 1 más 2 veces por 0, menos 2 más 2 veces por 1, menos 1 más 2 veces por 1, 1 más 2 veces menos 3 medios y 0 más 2 veces por 1 medio, 0 no se sería afectado, menos 1 más 0, número multiplicado por 0 va a dar 0, quedando el menos 1, menos 2 más 2 veces por 1, esto daría 2, menos 2 nos quedaría 0, menos 1, 2 por 1, 2 menos 1 nos va a quedar positivo, y esto, este 2 con este 2 se cancelarían, quedando menos 3 más 1, nos quedaría menos 2 y por último 2 dividido 2 nos da 1 quedando el 1 arriba convirtiéndose en lo siguiente 0 menos 1 0 menos 1 acá corrección este valor equivale a menos 2 1 menos 2 y 1 0, menos 1 0, 1, menos 2 y 1. Ya aquí tenemos prácticamente terminada esta matriz. Faltaría convertir este valor a 1 y este convertirlo a 0 para tener terminada la matriz inversa. Entonces vamos a dividir ahora toda esta fila por menos 1. Al dividir por menos 1, este 1 se va a convertir con signo positivo. Entonces nos quedaría la siguiente forma. R2 divido menos 1. Pues si dividimos todo por menos 1, esto daría 0, menos 1 dividido menos 1 nos da 1, 0 dividido menos 1 nos da 0, esto daría menos 1, menos por menos más quedaría positivo y este quedaría con signo negativo, convirtiéndose en lo siguiente, 0, 1, 0, menos 1, 2 y menos 1. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Solamente nos está faltando convertir este número a 0, para ello vamos a coger esta fila y le vamos a restar la fila de abajo. R1 menos R3. Esa es la operación que debemos hacer. Esto sería lo siguiente. 1 menos 0, pero nos queda el mismo número. 0 menos 0, acá es un 0. Corrección acá. 1 menos 1. Daría 0. 0 menos 1. 1 menos menos 3 medios y 0 menos 1 medio, quedando lo siguiente. No olvidemos que acá, esto nos quedaría menos por menos más, hacemos la carita feliz, 2 por 1, 2, más 3 y 2 por 1, 2, quedando 5 medios. Este valor equivaldría a 5 medios. Esto entonces se convertiría en lo siguiente, 1, 1, 0, esto nos daría menos 1, 5 medios, menos por más, menos, quedando menos 1 medio. Ya aquí tenemos la matriz de unos y ceros. Y esta se convirtió con estos valores. Quiere decir que esta es la matriz inversa. Esta es la matriz inversa del ejercicio. Esta es la solución que me pide el ejercicio, que va a ser menos 1, 5 medios, menos 1 medio, menos 1, 2, menos 1, y 1, menos 3 medios, 1 medio. Esta sería la respuesta del ejemplo. De esta manera concluimos este video. Si te gustó mi video, no olvides compartirlo en tus redes sociales. De igual forma, dar me gusta.